El partido es Rafa Gol con el mejor equipo deportivo. Rafa Gol, gol, gol, gol, gol. Ya viene. el mejor equipo deportivo Rafa Gol Gol Gol Gol, gol. es Rafa, Rafa gol, gol, gol, gol, gol, gol Gol Gol Gol es una Hola qué tal amigos buenas noches bienvenidos al superdebate este es el programa diferente a todos en radio y televisión en radio ...emitimos el superdebate en la voz del Río Grande 910 en el AME, en la ciudad de Medellín. Son tres horas de pura candela, de lunes a viernes, 12 días, 3 de la tarde. Los domingos, en vivo y en directo, aquí a través de Teleantioquia, TV en grande... ...y todas las transmisiones de fútbol con Nacional y Medellín. Bueno pues, iniciamos hoy... ...porque tenemos las noticias de Colombia, Colombia, Colombia... ...Colombia hoy derrotó a Paraguay 1 a 0, se consolidó... ...es el único que hizo los nueve puntos, 9 de 9... ...Colombia hoy derrotó a Paraguay, ya, ya le había ganado a Qatar... ...y el primer partido a la selección argentina que hoy también ganó a Qatar y clasificó... ...pero bueno, de estos temas vamos a hablar en algunos momentos acá en el Superdebate... ...y la proyección de lo que viene para nuestra selección Colombia... ...que se ganó el favoritismo de toda la hinchada en América, en el continente... ...por su buena demostración de fútbol y por los resultados... ...entonces en unos momentos vamos a hablar de Colombia... ...también estaremos hablando de Nacional, del Deportivo Independiente de Medellín... ...y ahora vamos al debate, porque el debate en esta noche... ...entre los que nos llamen a nuestras líneas telefónicas van a participar... De los kits de Col hoy tenemos el kit de Colombia que vamos a entregar entre los que llamen. Tenemos varios kits para entregar entre las personas que llamen a nuestras líneas telefónicas. Y mostramos de una vez, mostremos, mostremos el kit. Entre las personas que nos llamen, 230, y, a ver si me colocan, la, exacto, 232 4604 515015 15. tenemos un kit con bandera de Colombia. Con Tula de Colombia, la gorra de Colombia, entre las personas que nos llamen hoy aquí al Superdebate. Participan de los premios 232 4604 8051 5015 Vamos a entregar los kits que entrega Funcron a todos los hinchas. Muy bien. Así que vamos a estar entregando los kits entre las personas que nos llamen. Las personas que nos llamen a nuestras líneas telefónicas. Y nos vamos con el debate. El debate lo presentamos a esta hora. O oh, no, espera, antes del debate vamos a saludar al hombre que tiene la pregunta hoy de Rafa Gol pensando en Grande y que también estuvo hoy con los hinchas de Corazón de Colombia que ganaron el partido. Don Elkin Lavoe, buena noche, además tiene el guante... Para entregarle a los hinchas de Colombia. ¿no? Sí, señor. Hola, don Rafa Gol, el saludo muy cordial para usted, para mis compañeros televidentes internautas. Quien quiera tener este espectacular guante de Mr. Villar, con mucho gusto, se los obsequiamos. El guante de la Selección Colombiana de Fútbol. Y la pregunta de Pensando en Grande con Rafa Gol a propósito de este equipo que puede generar mucha historia, el equipo actual de Colombia. Pues les preguntamos de una selección, la del 93, cuando Colombia derrotó cinco goles por cero a Argentina ya en el Monumental, ¿quiénes eran esos dos defensores centrales? Uno decía cuando uno lo entrevistaba y lo entrevista todavía, realmente sí. Y otro, actualmente es técnico de fútbol aquí en el departamento de Antioquia, esos dos defensores de Colombia, cinco, Argentina cero en el Monumental, defensores centrales, ¿quiénes eran? Y a propósito de la selección colombiana de fútbol 9-9, no le han anotado gol al equipo colombiano, vaya invicta. Y un equipo, como dijo hoy el técnico Queiro, yo diría que es la mejor frase que le he escuchado desde que llegó a Colombia. Hoy lo importante no solamente es el triunfo, sino entender que tenemos una nómina de 22 jugadores. Uno entiende que en el fútbol hay titulares y suplentes, pero los que actuaron hoy marcaron diferencia. Y hay dos jugadores que considero deben estar... En la siguiente fase, como titulares de Colombia, uno Edwin Cardona y el otro Luis Díaz, para quien habla la figura de la cancha del equipo colombiano, señoras y señores. Paso a paso, porque otro de los favoritos es Brasil y me queda esta duda. Brasil en el 2014, señoras y señores, organizó el Mundial de Fútbol y le fue como los perros en misa. Y esta vez organiza una Copa América, así que pianito, pianito, señores colombianos, eso sí somos favoritos en este momento, en este momento es el mejor equipo de Copa América, pero todo paso a paso como iría el profe Peckerman. De nacional, señoras y señores, oiga, se confirma hoy lo de Daniel Bocanegra, ha firmado contrato con el equipo Atlético Nacional por un año, buena noticia, además de la llegada de Harlan Barrera. Y del conjunto deportivo independiente Medellín, lo de Cadavid, buen defensor central, eso sí, se necesitan más jugadores. Claro. Está abierto el debate, señoras y señores, fuerza para el equipo tricolor. Bueno, muy bien, Don Elkin Lavo. y vamos desde luego con el debate. El debate lo presentamos a nombre, por supuesto, de Directv, que es la casa del fútbol, y vamos el debate con el Hotel Dan Carleton. Porque cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton, la vida es un lujo, amabilidad y excelencia. La vida es un lujo en el Hotel Dan Carton, amabilidad y excelencia. Hay que organizarlo. A ver, eh, Hotel Dan Carton en la ciudad de Medellín.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 Y Global Sport, líder en mercadeo deportivo, activación de marcas, patrocinios, mega eventos, derechos de televisión, publicidad, vallas electrónicas en todos los estadios del país. Si usted quiere que su publicidad esté en todos los estadios de Colombia, llama en Medellín, 444-6529, 444-6529, Global Sport. Bueno, y ahora sí vamos al debate. Hoy voy a estar entregando estos balones de DirecTV que tenemos ahí, a ver si me los poncha. Ent Vea, tengo balones de DirecTV entre las personas que esta noche estén pendientes para ganarse los balones de DirecTV. Los balones de DirecTV. Enseguida voy a hacer una pregunta en el Twitter, a pendiente de Don Elkin o en el Twitter vamos a hacer una pregunta sí. para que ganen los balones de DirecTV. Y ahora sí, nos vamos al debate, nos vamos a la polémica y el debate lo presentamos a esta hora.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 Muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Sí es cierto, al televidente que se haya sentido ofendido por alguna actitud de este servidor, les presento todas las excusas del mundo. A usted, señor Gustavo Osorio, mi compañero, también le presento las excusas pertinentes, porque a veces el debate se pone tan cálido, ¿cuál cálido?, tan recalentado, que se vuelve una cosa que a veces se, se complica más de la cuenta. Señores televidentes, excúsenos. Señor Gustavo Sol, excúseme. A ustedes, compañeros, excusas. Y ahora sí, pues, ¿yo qué tengo que decir de la selección Colombia. Si ya todo está dicho. Todo está dicho en la cancha. Y ojo. Hoy... Una teoría que aquí en este grupo se discute constantemente. ¿Cuál es? Una teoría que la trajo aquí a colación el maestro, porque para mí es un maestro, Juan Carlos Osorio, ¿Ah? de la rotación, cuando dijo que en su equipo no hay titulares ni suplentes. Esa teoría hoy la expuso el señor Queirós Y no escuché ninguna boca diciendo que Queirós está equivocado. Porque hoy se demostró que en Colombia no hay titulares ni hay suplentes. Y cuando se rotan los equipos, es para que el jugador que esté en la banca no vaya a creer que va a ser banquero toda la vida, ni el titular vaya a creer que puede roncar en el puesto porque es titular. De todas maneras, hombre, yo creo que esa teoría de Juan Carlos Osorio, sobre todo la hinchada de Atlético Nacional, hay que tenerla en cuenta y eso explica... El porqué de la rotación Edwin Cardona hoy demostró Que no tiene que envidiarle nada a nadie A la titular de la selección Colombia Luis Díaz demostró Que no tiene que envidiarle nadie a nadie, nada a nadie A los titulares Y con un equipo de jugadores mmm, No digamos noveles Pero sí de jugadores Que no venían teniendo la oportunidad Se le pedía al señor técnico Que le diera esa oportunidad Hoy demostró que tiene un equipo sólido con una base muy firme, pero ojo, todavía no es el campeón, todavía no es el campeón, pianito, pianito. Entre otras cosas, Brasil mandó un mensaje en el último partido donde goleó 5 a 0, diciéndonos a toda la crónica deportiva mundial, es que aquí estamos nosotros, aquí estamos nosotros los brasileños, y cuando piensen en campeones... Hay que pensar así como se piensa en Colombia Hay que pensar en el resto de equipos Que han llegado a esta fase semifinal de la Copa América Bueno señor González, usted lo ha dicho Este es un programa que es en vivo y en directo Y como no es grabado, a veces se cometen ligerezas Y pues no se puede parar para editar Y, y, y borrar y, y copiar nuevamente, ¿no? Aquí ya lo que se dijo, se dijo es lo lindo del fútbol como, y como nos gusta en directo eh, Por eso a veces, eh, a veces Sí, esto es caliente Y el que, el que no se caliente Hablando de fútbol, hermano Que se dedique a jugar damas chinas O, o otra cosa, ajedrez Pero esto en el fútbol nomás, nomás hablando de fútbol se calienta Usted ve la gente en la calle se calienta Y aquí vivimos el fútbol también Con pasión y canceta Con la de Nacional y Medellín Por eso a esta hora les... Damos la bienvenida a don Gustavo Osorio Salazar Que también presenta excusas por lo sucedido hace ocho días Buenas noches, señor Osorio eh, Rafa, gracias y le doy gracias a Dios por todo Se calienta uno jugando ajedrez ¿Ah, también? pero Claro, ah, bueno. también Pero eh, sí, eh, les quiero presentar mis sinceras disculpas a los televidentes A los que han escrito al defensor de televidente de Teleantioquia también a mis compañeros y a todos los que el domingo se hayan sentido ofendidos, igual que al señor Luciano González Sequea. Y, me, me y, y a mis compañeros, a todos, eh, les quiero presentar Oiga, mis me, me, me contaron que lo vieron en la fuente de la Plaza La Nutivara bañándose. Eso me lo contó alguien y, y que te preguntó la persona: ¿por qué te estás bañando? Es que me quiero dar un baño de humildad. Yo quiero bajarme de la nube. Espero que el baño en la plaza de la Nutibara, en la pileta de la Nutibara, te haya servido de... Bueno, voy a, voy a, hablar, de, voy a hablar de fútbol, eh, voy a hablar de Colombia, porque mire, con ningún técnico que yo sepa, habíamos jugado como estamos jugando ahora. Y se demuestra, Rafa, que el fútbol sí. es... Simple, que el fútbol no es tan complicado, lo complicamos lo complicamos a veces nosotros y los técnicos ¿Cuántos entrenamientos, cuántas unidades de entrenamiento lleva Queiroz? Le aseguro que eh, Máximo llevará 10, 10 Y en 10 días hizo lo que no hizo el viejito Peckerman ¿Qué hizo, qué ha hecho el señor eh, Carlos Queiroz? Presionar bien arriba, porque cuando uno presiona arriba y si lo hace con concentración, porque la concentración en este sistema se necesita no un minuto, ni 20, ni 30. Se necesita más de 70 minutos la concentración para que vos puedas presionar, hacer pressing por momentos y robar balones como lo robó hoy Falcao García. El gol viene por un robo de Falcao García. Venía el jugador paraguayo saliendo, pero tranquilongo. Y llega Falcao con presión, con velocidad, le quita la pelota, la hace apertura hacia Arias y Arias se filtra al área, cambia de pierna y se la mete a un hombre que venía de mitad de cancha como el señor Cuellar, que jugó un gran partido. Entonces partimos de pressing, partimos de concentración. ...y partimos de pasar siempre la línea de la pelota... ...en donde James tiene que tirarse al piso... ...en donde Cardona también tiene que venir a recuperar la pelota... ...es más, si ustedes se acuerdan... ...hay una jugada en la cual Cardona en el área de Paraguay... ...tiene la posibilidad, pero él hace un taco... ...y no llega al compañero, la gana Paraguay... ...y viene hasta la mitad de la cancha Cardona en barredora... ...y gana esa pelota, y le quita la pelota... ...eso que indica que aquí es un equipo, es un verdadero equipo... ...donde hay solidaridad... Donde todos van a quitar la pelota, donde por momentos la mayoría van a atacar Y uh -huh. por eso es que estamos haciendo las cosas bien Y creo que no, esto no es flor de un día, esto no va a ser flor de un día Porque llevamos tres triunfos al hilo Y sabe Rafa en qué hemos también ganado En juego aéreo, juego aéreo defensivo que teníamos problemas Hoy por momentos hicimos ver, ver mal a Tacuara Cardoso que mide dos metros también lo hicimos ver mal. A Paraguay, que en el juego aéreo es muy bueno. Son fuerzas ¿Sabe, en el juego ¿sabe, aéreo. ¿Sabe dónde nos ganó sí. Paraguay hoy? Ajá. Paraguay solo, no, Paraguay solo nos ganó en el juego aéreo defensivo. De ellos. De, defensivo de ellos, claro. Eh, defensivo de ellos para... ¿Por qué? Porque nosotros fuimos muy repetitivos por arriba, buscando la cabeza de Falcao García y después la cabeza del señor Dubán Zapata. Y lo último que quiero decir de Colombia es que... Colombia tiene atletas, Colombia tiene atletas más que cualquier equipo y por eso creo yo que vamos a llegar en un muy buen rendimiento físico a, a cuartos, ojalá semifinal y final y aparte de eso tenemos otra ventaja y es que los que jugaron de suplentes demostraron que son muy buenos, que pueden pelear el puesto de titular y llegamos limpios Rafa sin tarjetas. Qué bueno. Llegamos limpios <coughs> sin problemas de tarjetas amarillas. Bueno, gracias Gustavo En la mesa de la polémica Le damos la bienvenida, don Augusto Velos al cirujano de Don, don Rafagolteleventis bueno, Oiga, el será cantor, que el loco René el se va a tener que cortar el cabello no. Pues ojalá que sí, no, ojalá que sí Ah no, perdón, ojalá, ojalá que, no, que, no, no, ojalá que no, ojalá que no Ojalá, ojalá que, no. que no Oiga que cuántos días? Eh, ¿Cuántas prácticas? La, porque preguntaba a Tao cuántas Queiros eh, sí. eh, eh, pues, tuvo su, su primer entrenamiento En Yokohama, Japón Antes del partido contra Japón, partido amistoso El 19 de marzo Sí. ...ha jugado siete partidos entre amistosos y oficiales... ...yo recuerdo que en el último partido, en el segundo partido, después el segundo partido dijo Colombia... ...dijo Queiroz, eh, estamos mejor que ayer, pero lejos del Colombia que yo quiero tácticamente y colectivamente... ...hoy vamos a ver, hoy simplemente dijo, ahora sí va a empezar la Copa América a partir del próximo compromiso... ...y en Colombia, como dijo Lucio, no hay ni titulares ni suplentes, porque hoy se la puso muy alta... ...realmente los jugadores que, que estuvieron en cancha... Pero hoy Colombia eh, eh, tuvo la fuerza de cuatro países más. Tuvo la fuerza de Argentina, de Perú, de Japón y de Ecuador. Todos querían que Colombia le ganara a Paraguay. Inclusive, a través del Twitter, comenzaron a... Los argentinos estaban desesperados. Por favor, Colombia, ayúdenos. Colombia gane. Voy a leer solamente un... No, ya eh, una cosa, perdón. Sí. Argentina, sí. los argentinos y los peruanos tendrían que presentarnos disculpas. ¿Ah, disculpas, ¿sí? porque ellos creyeron que Colombia... Había salido a regalarle el partido ah, sí, a Paraguay sí, sí, sí. Así por, ejemplo, María, mire, por ejemplo, eh, un, un, un Twitter que escogí Mariano Olsen, que es un colega argentino Que vive en Bogotá Dice, hermanos colombianos, por favor Derroten a los paraguayos Los argentinos prometemos no volver a perjudicar A la selección colombiana Arreglando juegos turbios contra, para, contra Uruguay ¿Cómo? Olvidemos ¿Contra Uruguay? El, contra ¿Cómo? Uruguay. No, pues, Olvidemos ah, pues, si el pasado Gracias, si los queremos mucho Pero no es funcionó, el Mariano, ¿no? el, es pero, Mariano pero, Olsen Es pero, pero, un fanático pero, pero, más del fútbol pero, pero, representa, pero, es un periodista, ¿Representa? pero... ¿Representa a, pero, no, ¿a él? ¿no? pero representa muchos argentinos. Ellos, ¿eh? el mismo? ellos siempre han tapado sí. que han hecho arreglos sí. entre los uruguayos y los argentinos para damnificar a Colombia. A nosotros nos han sacado. Pero qué bueno que ahora lo reconozcan, porque sintieron miedo que donde Colombia le diera el partido a Paraguay, los iba a perjudicar a ellos. Pero, qué tal, pues, Mariano Olsen no, es una representación. millones de argentinos. Pero es palabra de fe. Mariano acepta que ay, Uruguay L L L L Argentina y Argentina hicieron y componentes Antes de... Hoy, hoy antes del partido de Colombia, fueron miles, miles los mensajes de los argentinos haciéndole fuerza a Colombia, por favor, pero, Colombia, eso a ganar, a ganar. Entonces. Porque yo no tenía la confianza de que Argentina le ganase a los, a los eh, de Qatar, ¿no? ¿no? No, era tanto eso, era porque sí. ellos creían que Colombia bueno, con el equipo sí, moneto, no, pero, con los suplentes, sí, bueno. iba a ser eh, iba a ser goleado y, y, por Paraguay. Y lo otro, definitivamente uno, Yo la primera vez que veo a unos suplentes jugar ...casi que a la par de los titulares... ...impresionante rotación. realmente... Rotación. ...lo que ha sucedido hoy con la Selección Colombia... Rotación que, que realmente tiene hablando... ...a todo el mundo, ¿no? A todo el mundo... Eh, en ...la Selección Colombiana, mi estimado rafael ...bueno, rotación... ...¿qué dice González? ...no, para que los hinchas ya se acostumbren... ...porque cuando la, la primera etapa de Juan Carlos Osorio... ...llegaba gente como por ejemplo... ...Guillermo Tálvaro... ...esto es la rotación, ¿eso para qué? ...ahí ven, ¿para qué la rotación? ...y prepárense porque Nacional... Ni que a Barcos que es titular inamovible, ni que Alexis Enriquez que es titular inamovible. En Nacional habrá rotación como es el estilo del profesor Juan Carlos Osorio. Bueno, hoy la rotación en Colombia hubo que hacerla porque Colombia vea, ya estaba clasificada. Si Colombia ganaba, clasificaba primero. Si empataba, clasificaba primero. Si perdía, clasificaba primero. Había que rotar la gente. Y, a, y a los que, darles y, y da, y darle descanso a los que tenían más traje. Juan Diego, a ver, ¿usted cómo vio a mi selección Colombia? Muy buena noche, Rafael Un saludo para usted, para todos los televidentes. Y bueno, es que todo parte de, un, de, una, de una situación de, de análisis que ha hecho el técnico Queiroz, que desde el mismo momento en que fue nombrado técnico de la selección, se dedicó a evaluar, a estudiar a los jugadores eh, de las que han estado en las selecciones Colombia y otros ...que también están ahí... ...haciendo lista para ingresar al equipo... ...y creo que ha sido... Eh, ...un análisis importante... ...porque es que si miramos el momento... ...el momento de cada uno... ...es muy bueno... ...el momento de cada uno... ...tal vez el único que por ahí medio desentona... Eh, ...como que entra y como que no entra... ...es tal vez este volante Lerma... ...que de pronto más bien puede ser... ...un buen padrino que tiene ahí en la selección... ...para que lo mantenga... ...pero de ahí... ...al nivel que están mostrando los jugadores... Es muy óptimo, todo parte del nivel de cada uno de ellos. El tema de hoy, el haber utilizado un equipo eh, de, de, de emergentes, no obedece más también a la tranquilidad que daba los resultados anteriores y que dieron la clasificación a este equipo colombiano. Entonces, creo que por ahí también hay que tener en cuenta lo que hizo el equipo eh, eh, antes en estos inicios de compromiso y lo que está lo que presentó hoy con los emergentes, arquero emergente, los volantes, volantes eh, de, defensores y por ahí la rotación que se hizo en ataque. Creo que fue importante lo que hizo Colombia hoy en, en mostrar que no solamente los que, comillas, titulares son los que muestran nivel, sino también a los que recurre el técnico. Estamos ante una muy buena selección Colombia, que ahí va, ahí va dando que hablar en esta Copa América, don Rafa Gol. Bueno, muy bien, y ahora vamos a darle el saludo en la mesa de la polémica del debate al charrú Andrés Cuello eh. Su país, Uruguay, mañana juega con Chile a las 6 de la tarde. Mañana se define quién va no a ser va a el rival nuestro de Colombia, o es Chile... ¿O es Uruguay? ¿De qué depende? Charrúa, Uruguay. Gracias, Rafa Gol. Buenas noches Uruguay para todos. Con Chile. Aquí estamos en el superdebate, como siempre, por Tele Antioquia, Y los invitamos, como siempre, al mediodía por AM910, la voz del Río Grande, para que sigan este superdebate de lunes a viernes de 12 a 3 de la tarde. Primero, lávense la boca para hablar de mi país. El, el, clarito, así, es fácil. Sí, pero el que te sea, recuerdo que el empate el le que sirve sea. a Chile para ser primero. Lávense la boca para hablar de mi país. Cuando ustedes la cantidad de copas, Olsen. cuando tengan la cantidad de copas que tenemos nosotros, ahí hablamos. Cautela, señores. No, no. no. Cautela. Pero pero Colombia pasó señor. la primera fase. No. Cautela. Cautela. cautela. Cada cautela. vez cautela que se Colombia se tiró como favorito, este... no ganó. Cautela. cautela. Cautela cuando se Cautela. Son campeones eso, del mundo. Y no Bolsa. han ganado nada todavía. Me encantó Colombia hoy. Muy bien Colombia. Con jugadores suplentes. Muy bien Colombia. Va por buen camino, pero cautela. Cada vez que Colombia fue favorito y se tiró como favorito, ustedes saben muy bien cómo terminó Colombia. Acá el Rey de Copas Uruguay juega mañana a las 6 de la tarde con Chile. Hace mucho tiempo que nos perdemos con los chilenos. No Tavares, que no es tu técnico. <risas> Sinceramente, ¿querés que te hable de Tavares? Te hablo. Con Tavares ganamos solamente una Copa América en el 2011. Ah. Ese es el proceso de Tavares. Sí. El cuarto lugar en Sudáfrica 2010. Yo no lo festejé. Cuando Tavares ganó la ganadora. Yo festejo cuando soy campeón. De esa selección. Cuando soy cuarto, no festejo. No festejo. Es la verdad. Pero sí, lávense la boca para hablar Cuando de mi país. Y en esa fútbol, principalmente, en, fútbol, en, en, no lo en fútbol, lávense dónde está la boca ahora? para hablar de mi país. Está ahí Colombia, de acuerdo contigo, Chaval. te apoyo. Es uno de los candidatos a quedarse con la Copa América. No tengan la menor uh -huh. duda, lo hizo muy bien. Como lo hizo Uruguay, puntos. ojalá nos toque Pero con Uruguay ahora en cuartos. Es la primera, fase. En en la primera fase. mandarlos a la casa. ¿Quieres que te diga de una mandarlos vez, Gustavo? Mandarlos al aeropuerto de Carrasco que te de una. Diga de una vez, Gustavo? Van a jugar con Chile, porque ustedes le tienen miedo a Uruguay. Es la verdad, porque la historia lo marca. Un clásico como Colombia-Uruguay no existe, no existe. Los clásicos son Uruguay-Argentina. Uruguay Brasil que son los equipos que más han ganado Copa América pero no con esto quiero menospreciar a Colombia muy bien Colombia excelente juega muy bien ha sido de lo mejor del campeonato pero cautela pasa la primera fase pasa la primera fase de aquí en más son todas finales sí son además ...lo que tú dices, son todas finales. Y es cierto, hombre, ¿cómo así junto al Mariano Olsen ya Adicto la que arreglaban partidos argentinos y Uruguay Pero si usted, usted y, no sabía... Pero hermano, usted fue el que protestó los, primero ah, cuando nos eliminaron dos veces consecutivos, no. no, no, no Un una, una cosa es la sospecha, una cosa es la sospecha y otra cosa es... El señalamiento directo a los hechos y más que Una sea, cosa es sospechar Y otra cosa demostrar que la sospecha es real y Son lo dos cosas muy diferentes ustedes, periodistas Y, y, de y entonces ahora resulta Estoy promocionando eso espérame, que nunca charrua, pasó Charrúa, párame, compañero Y ahora resulta Que porque un periodista Que se dice periodista Los partidos que hemos arreglado la, eso es palabra de fe. ¿Qué no, tal esa hombre? No, Gonz ¿Qué González, tal esa? González, pero no se, haga el, esa? no se haga el Gildardo que. Mire, yo recuerdo Pura cuando, cuando. No, señor. Cuando Pura nosotros. Cuando, Rafa, esto es testigo. Cuando nosotros le hicimos goles a Paraguay en Asunción. En. Uruguay en Montevideo arreglaban el partido. Cuando terminó el juego y no se eliminaron, ¿qué dijeron los argentinos? Si Colombia hubiera hecho un gol más, nosotros nos dejamos hacer otro de Uruguay. Así de sencillo. Eso no da patente de corso a creer que Argentina y Uruguay arreglan todo para joder a Colombia. Pero, pero, ¿qué tal? Lo vimos, Lo vimos. Si una vez ha falcado, lo enfocó la cámara. Dice que le leyeron los labios. En un partido contra Perú, contra Perú que, que, que arreglamos, arreglamos, no, Y eso es que porque le, le, le dieron los labios eso es todo En fútbol, cambio, de las declaraciones de los jugadores Argentinos y Uruguayos Sí, lo escuchamos, sí, lo escuchamos sí. porque lo dijeron públicamente Si Colombia hace otro gol sí. Nosotros mm. nos dejamos hacer otro gol mm. Bueno, eh, estamos con Direct Estamos en total, Direct total, Porque total. Direct Oiga, total. les tengo una noticia ese partidazo, es ese partidazo A ver, silencio bueno, ya. No, no, no. No, no, no. No, la No, no la de Cucho. no. No, No, no. De joder, no, no, no, no, no, no amarilla, señor Charrua. No, y amarilla para, para el señor Augusto, sí, sí, Augusto a roja. ¿sí? Porque no, no la cantidad de la copa que, que tenemos nosotros. Ya, dos. ya. Les sí, les quiero decir, Uruguay Veloz, respecto a Uruguay. Mire, mire. Estamos de acuerdo. ¿Qué les quiero decir? Que mañana ese partidazo del cual estamos hablando, que define cuál es el rival de Colombia, ese es el partidazo. Chile, Uruguay. Ese partido va solo por directi el que no tiene DirecTV... Ah, sí. no ver. Y tú, ¿qué esperas para vivir lo mejor del fútbol por DirecTV? Compra el mejor plan de DirecTV con el 30% de descuento. Velo, ¿no? Aprovecha este superdescuento. Llama ya al numeral 332. DirecTV, la casa del fútbol. DirecTV. Bueno, DirecTV, la casa del fútbol. Y, a ver, el baloncito. Estos baloncitos están como buenos. Muy buenos están. Va, va, la persona que llame, a ver, las personas que llamen ya a, a este celular 3, le voy a dar el, el, el celular 313-422-3214, 313-422-3214, pueden llamar hoy, ya, ya pueden llamar y se gana uno de estos balones de DirecTV, solamente por entre los que llamen y participamos vamos a sortear balones, pero tienen que llamar ya. 313-422-3214, pueden llamar, ya les doy otro, 313-422-3213, llaman a esos teléfonos y van a participar por el sorteo de estos balones que usted por llamar y decir, bueno, ¿cómo es? quiero tener DirecTV, participa, listo, bueno, ahora sí y ¿Usted sabía, Rafa, que ¿Qué? si Ecuador, oiga, Ecuador que está en la olla con bolillo que casi que renuncia en una rueda de prensa donde no quiso siquiera escuchar los interrogantes Y si mañana le gana a Japón, clasifica Si le gana con solamente hacer tres punticos, clasifica Porque si hay empate entre Japón y Ecuador Se clasifica Japón. Paraguay con dos puntos Ah, como mejor tercero Increíble, Paraguay con dos puntos se puede clasificar Pero mejor que mañana Gane Ecuador, nos interesa que Ecuador le gane a Japón para que Bolillo siga Bueno, vamos a hacer esta pausa, ya regresamos con los televidentes. Y llegó la hora del yogur El yogur a esta hora es con el yogur Lanta, refrescante natural Y vienen tres deliciosos sabores, fresa mora y melocotón En cambio yo prefiero el yogur vida para elevar las defensas, a mis hijos lo doy diariamente y a ellos les encanta el Yogur Vida de Colanta. Y esta es la novedad, Yogur Kid Cereal de Colanta, especial para el desayuno de sus hijos y sus loncheras, por y a... la salud de nuestros hijos. Y a mí me encanta el Yogur Búfala, delicioso, cremosito, rico en proteínas. Y el Yogur Slay de Colanta, ¿qué tal? A mi señora le gusta y a mí también. Ideal para quienes quieren conservar su figura. Y a mí que me den un yogur más ligero, sin fruta, delicioso. Me encanta su sabor. Mm, y yo prefiero el yogur tradicional de colanta, con trozos de fruta y agradable sabor. Ya vuelve el superdebate Debate. Por Antioquia TV en Grande. Esta copa yo no me la pierdo, porque la va a vivir toda por DirecTV, la casa de la Copa América. Los goles y la abogada se demoran con la cancha, sea donde sea, y con la mejor cobertura. Vive la copa como Juanfer por DirecTV. Llama al numeral 332 o compra tu DirecTV prepago. Directv. Cada vez que amanece en tu ciudad, recuerda, esta es tu casa.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 Retornamos al Superdebate. Bueno, hoy jugó Colombia, ganó Colombia, la gente está feliz, por supuesto. Los hinchas de corazón hoy de Colombia en Medellín hablaron así del triunfo de Colombia con Don Elkin. ¡La voz! Entre... ¡Nueve! Señoras y señores, vamos a saludar a ese hincha de corazón colombiano, porque estamos volando en Copa América. ¿Qué le pareció el partido joven? Esa es la selección nuestra, eso es lo mejor que hay en Sudamérica hoy en día. Los 23 jugadores estamos para responder allá. ¿Qué equipazo tiene Colombia? ¡Qué lo joda! Me haces acordar Iván René Valenciano. Por ahí va, por ¿Sí, ahí por? va. ¿Usted qué piensa el partido joven? Sinceramente el partido robado, porque. ¿Qué árbitro tan malo nos quejamos de los árbitros de Colombia? ¿Y qué árbitro tan malo nos robó hasta el penalti y un gol que metió Colombia? ¿Cómo llama el perrito? ¿Cómo se llama? Se llama Pirri. ¿Pirri? Oiga, sí se parecía a Pirri. Parecido, y también se parece usted por la barba. Bueno, ojo, ojo, opinión del partido. Líderes absolutos y podemos ser campeones de esta Copa América. A ver, joven, ¿usted qué le gustó el partido? El fenomenal tú no mijo. Sí. Campeones. Hola, Batman. Un concepto el bar. ¡Salonia, Salonia, ¿qué pasó? La justicia, muy bueno lo del bar, me parece interesantísimo porque la justicia evita mucha violencia. La prueba idónea. Dame la prueba y te daré el derecho. Muy bueno para Ah, bueno, armas, lo que tú digas, mamacita, opinión del partido. No, espectacular. Todos son unos 10, todos. A ver, James pequeño, ¿le gustó Colombia? Sí, la verdad es muy chévere. Sí, tocame la la paisa, tocala. Muy bien. bien, ¿usted qué dice? A ver, a ver, qué bien, opinión Grande, grande Colombia, grande Colombia, grande James, grande Falcao A ver, señorita hermosa, la masita, ¿cómo le va? ¿Cuál es su nombre? Diana Casada, soltera, con novio, amante Soltera, soltera ¿Usted dónde es? De Bogotá ¿Y qué está haciendo por aquí en Medellín? Visitando Medellín, una belleza ¿Cierto? ¡Qué maravilla! Bonito, ¿Ya comiste frijolitos? Ya, muy bien. Claro, claro ¿Te gustó Colombia? Muy hermoso, hermoso, tenemos a selección Besito, besito. Y entonces Colombia que joven No, ya Colombia por lo menos Ya tiene un paso más allá Ya puede ser hasta campeón Oiga, pero es que usted habla como así ¿Usted de dónde es? De Barranquilla Échelo, joda, que burro Claro ah, no. Felicitaciones, campeones son Sí ¿Y para mí sí. es el mejor de Colombia? Para mí por ahora faltado. ¡Luis Día, ¡Luis, Día. Para Luis Día costeño también, sí, claro. A ver, si sí, se le nota. Buena envergadura goleadora tiene usted. <risa> sí, señor. <risa> ¡Que viva Colombia! Este pueblo colombiano es tan berraco que usted de bastón vino a ver a Colombia, lo felicito. <risa> ¿Le gustó Colombia? Claro, me gustó. está muy bueno, juega muy bueno. ¿Usted dónde metió el pie? ¿Ah? Por detrás. Uy, no, no, pero no me diga de quién. ¿Usted es la esposa? Claro, yo soy la esposa. Ah, ya entiendo lo del pie. ¿Le gustó Colombia? Oiga, es que el, es el mejor. Oiga, ¿Colombia que ¿Jugamos bien? Hombre, hombre, somos bien y vamos de titulares ahí, tres partidos jugados y ganamos todos. Voy a terminar con estos hinchas de corazón. ¿Te gustó Colombia? Bastante, sí. eh, lo único es que ese bar lo no está matando, lo no está, está matando. matando. Mucha, mucha camaradería. Yo sé que usted es responsable, tomando guaro, pero no maneja. No, no, no, no. Responsabilidad. Tengo uno, dos conductores elegidos. ¿Elegidos? si usted le gustó Colombia? Excelente, excelente. Hoy jugamos con parte del equipo suplente y demostramos que somos un equipo grande, además de ser campeones de la Copa. ¿Y usted qué dice, señorita? No, excelente. Oiga, dónde le hicieron unas cejas tan bonitas? En Guarni. <risa> ¿A dónde? En Guarni. Guarni. Guarni. ¿Y usted qué dice? ¡Aaah! Vamos a ganar la final a Brasil para desquitarnos del gol de Jepes que nos anular. ¿Qué, ¿Qué, dice? Es... ¿Qué dice el joven cachetoncito? Ay, ay, ay, ay, ay, no, 9-9 no, y vamos es por, por la final. Él es el primo montañero. Es el primo montañero? es el primo montañero. Señoras y señores, voy a terminar. Te, cargame, cargame. Ay, ay, voy a terminar con estos ay, colombianos. Señoras y señores. Los hinchas de corazón, desde luego, todo el país está feliz, está contento con el triunfo de nuestra selección Colombia. El rival será mañana entre Chile y Uruguay. Chile-Uruguay, ¿quién, ¿a quién vamos a enfrentar? ¿A Chile o Uruguay? Unos prefieren a Chile, otros prefieren a Uruguay. Pero bueno, para las conclusiones ya de lo que ha sido la participación de Colombia en esta Copa América, vamos a sacar quién fue el mejor jugador de pronto hoy del partido y... Esto sí, ya lo hago aparte. Me parece que el lunar negro de esta copa, realmente el oso de esta copa, es el bar. El bar que es con V, pero que debería ser el bar de la confederación. Este bar que de justicia debe ser con B de burro. Porque eso parece un bar donde solamente está la gente que consume el gol. Porque uno tiene que estar alcohólico. Uno tiene que estar drogado para tomar este tipo de determinaciones que toma este bar. Sinceramente, a Brasil ya lo han perjudicado. Y ayer sí, a, a, a Brasil en el partido de ayer, como si no hubiera existido y el bar. Hoy no le ¿Por, ¿Por qué? Porque después de la embarrada que cometieron con Brasil, vea. Entonces, una recomendación para los señores de la confederación con el bar. O cambian el personal que, que está administrando justicia en el bar. ...o les cambian de gíbar, ...señor González... ...oiga y además un detalle... ...el bar está pitando los partidos... ...ya el de negro que está allá... ...nada... ...pita es el, el, el, el, el... ...los señores estos del bar, ...son los que están pitando... ...y el bar hasta donde tengo entendido... ...cuando hablaron del tema... ...era un auxilio para el árbitro... ...ahora son los principales actores... ...y eso lo dijo el técnico de Colombia... Además, hombre, si usted me pregunta cuál fue el mejor de Colombia hoy, para mí, innegablemente, Edwin Cardón. Ta, es un tipo que tiene que ser titular con los suplentes, con los titulares, con quien sea, pero es principalísimo en la selección Colombia. El VAR, como lo dijo Queiroz, con esas ayudas tecnológicas de alto avance, tendrían que servir para equivocarse menos, para la perfección casi. Hoy se equivoca el VAR, el árbitro Víctor Carrillo. Eh, yo creo que peleaba con el bar porque gesticulaba con el bar allá mirando el video en la, en la presunta mano de Luis Díaz. El reglamento dice y en las modificaciones que si la pelota antes pega en cualquier parte del cuerpo, así se vaya la mano, no es mano penal. Eh, no, no, no es mano en ese momento. Bien. Como estaba en el área y, el, y terminó la jugada en gol, tendría que validar el gol. Y en cuanto a Colombia, ahí estaba la prueba de fuego a ver si respondían los jugadores aparentemente emergentes, comillas, sí, porque para mí eh, hay muchos jugadores muy buenos ahí que pueden ser titulares, un Cuellar puede ser titular, Luis Díaz puede ser titular, y el mismo Cardona también puede pelear el puesto de titular, que fueron para mí los jugadores más destacados. Perdón, perdón una acotación, señor Osorio, a lo mejor yo estoy equivocado, de manera que yo puedo meter una, una pelota con la mano en un arco, y porque la pelota no iba en dirección a tal parte, no me pitan la mano No, no, es que no, en, la, en las modificaciones dice que si todo... la pelota antes de ir a la mano Es que la pelota se puede ir por, por, por, eh, por acción, por acción, eh, pega en la rodilla, como pegó en este caso al pase de James el Luis Díaz Y, se va, y, y la pelota sube y pega en oh, el man. brazo bueno, y esas son interpretaciones A mí me parece que es mano el clara de Luis, Luis Díaz Y que él acomoda la pelota con sí, la sí, mano, es cierto sí, sí. Pero bueno, como estamos en las interpretaciones Tranquilo, ¿cómo es que llama el morochito ese? Eh, el, el, el, el, el, Inestrosa, ay perdón Tranquilo Inestrosa, tranquilo <ríe> todos los árbitros colombianos Que de acuerdo a su conveniencia interpretan el reglamento Me acabo de enterar que una mano ya no es mano, ya hay que analizarla y mirarla, si se fue por un lado, si cayó la estratosfera, si, si, si venía en tal dirección, ¿qué tal esa? Para mí, hoy para mí tres jugadores fueron fundamentales espectaculares, el descendiente de la tribu Guayú Luis Díaz espectacular, sí, exactamente. Exactamente. lo de Cuellar espectacular también y ojo, Santiago Arias volvió a decir: Yo soy el titular. El jugador junto a Cuellar de más alta calificación fueron los tres jugadores sí, de más alta calificación hoy. Santiago discutirse. Arias debe ser el titular ese de la Ese puesto Colombia. está muy sí, discutido. Señor. Ese puesto está muy discutido, el de lateral derecho. No, hoy se demostró que el, el titular es Estefan Medina. Hoy okay. se demostró. No oh. jugaron todos los suplentes. Oh, hoy se demostró pero, que titular ah, es Estefan. Entonces Falcao es suplente y James suplente. ¿En eso no Falcao ah, es suplente Falcao es suplente En este momento y bueno, Falcao es suplente Eso es el, sí, tema, no. eso es el tema del bar Raúl, Eso va a ser cuestionado y va a tener sus, eh, Todos sus comentarios porque apenas es Primera vez que se comienza A implementar en esta Copa América Y tiene sus ajustes, tendrá sus ajustes La acomodación a la norma, cámaras Que le van a tener que ubicar para que Se logren dilucidar jugadas Complejas como esta de Luis Díaz Y hoy indudablemente la gran figura De Colombia, Edwin Cardona ¿Qué momento el que vive este jugador antioqueño al frente también de la selección con un panorama que le va a servir al técnico Queirós para utilizar dos variantes importantes en, en, en la zona de volantes, en la zona de creación con James Rodríguez que es más individual y este eh, Edwin Cardona que es más de perfil perífero? Ahí tiene el profesor Osorio porque no se lo podían traer, está... Infumable, como dicen los argentinos. Edwin en este momento está simplemente infumable. Pero eso lo tiene que tomar es que No, Ahí sí, no es lo que usted diga, sino lo que piensa. No, Juan que Carlos Osorio ver, lo quería en su equipo. Ver, pidió, lo pidió, lo pidió Osorio. Lo pidió, pero no. Osorio lo pidió para Nacional Edwin Cardona, lo que pasa es que su cotización es muy alta. Volviendo al tema de Colombia. Hoy fue penal a James Rodríguez y el bar no dijo absolutamente nada. Sí, fue justo con el tema de cuando acomoda con el brazo eh, para definir el jugador Díaz. Pero fue penal a James. Fue penal. No lo cobraron. Colombia estuvo para dos goles para más frente al equipo de Paraguay. Porque el arquero Montero tuvo solamente una intervención importante al comienzo del partido. Quiero destacar a Mojica. Eh, eh, el jugador eh, que está en la defensa, como es este. No, Mojica no. El que jugó hoy, eh, como es Foncormi. Lucumi. Lucumi. Lucumi. Que jugó muy bien de defensa central. Nadie lo tenía a Lucumí como defensa central. Yo lo tenía particularmente como lateral. lateral. Y jugó como defensa central de y lo hizo muy bien. bien. Lo hizo muy bien. Juega gente de Bélgica como lateral. Lo hizo muy bien, Lucumí. También, por supuesto, lo de Cardona, lo de Cuellar, lo de Cuellar, que demuestra que está ahí, por algo juega en el Flamengo, no solamente autor del gol, sino que también para distribuir fútbol se entendió muy bien. Y ni qué hablar Falcao, falta el gol del de Tigre, que ojalá aparezca en las próximas fases, porque Falcao está ahí, siempre está ahí, buscando el gol. Y cuando ingresó Zapata, tuvo un poco más de ofensivo el equipo de Colombia con el tema de James, Zapata, pero eso, eh, como que esperando la posibilidad de poder convertir. Zapata está ahí, está ahí, es un gran delantero y todavía no se sabe dónde va a jugar. Seguramente cuando termine la Copa América habrá novedades con respecto al colombiano. Bueno. Vamos al cierre y finalmente, sí, pues, a la Confederación Suramericana de Fútbol. Pues, ya por lo que resta del, de la Copa América, eh, quítenle la B de baja y pónganle la B de burro. Quítenle árbitro A eso, para que, lo, para que sigan ahí. Porque uno tiene que estar borracho o tiene que estar muy drogado para tomar determinaciones tan absurdas como las que toma este va. La pausa y regresamos. bueno nombre de Funcron, servicio de corte, estampación, sublima, sublimación, vinilo textil y mucho más. Si busca desarrollar tu marca, estampar campañas publicitarias políticas. Llámalo, llámalo Funcron 16 años estampando tus ideas. Síguenos en Instagram como estampado-funcron. Y aprovecha ya, aprovecha ya la Copa América. Y suscríbete a DirecTV por los planes postpago y planes prepagos. Y si Juan Fernando Quintero no se pierde la Copa América, yo tampoco. Y yo estoy viendo todos los partidos por DirecTV en HD. Y mire lo que va a ocurrir mañana, si no tienes Directv, te vas a perder uno de los clásicos de la Copa América indudablemente. Y que no te pase lo del mundial, llama ya a Directv, numeral 332 o compra tu Directv prepago. Así que Directv, en la casa del fútbol. Llama a, a Directv 313 422 3213 ya, 313 422 3214 puede llamar ya y participar del sorteo de los balones. Yo queño, toda la vida. Marina de fútbol de la chau, de la chau. Te conocer.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 Número 2. Adquiera créditos responsablemente. En Cotrafa encontrará el apoyo que necesita. Cotrafa.com.co. Pilar Superintendencia Financiera de Colombia. Adscrita a Fogacop. Cotransvede, Servicio de taxis las 24 horas. 265-6565. Su móvil seguro. 265-6565. Con las mejores garantías de seguridad y confianza. 265-6565.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 Retornamos al superdebate, les quiero contar pues que ya tenemos los resultados, el, eh, la jornada, cómo queda para mañana y bueno, ya vienen los, las o ya vienen los cruces donde necesitamos que se defina aquí a quién va a enfrentar Colombia mañana, a Chile o a Uruguay. Carlos Alberto Arbenáez, buenas noches, todos los datos de la Copa. Buenas noches, Rafa nos enfrentamos el termómetro, hablamos hoy de la Copa América, resultados del viernes, sábado y domingo. La tabla de posiciones, cómo están los grupos en este momento y cómo se va a jugar mañana lo que falta para cerrar el grupo C en esta Copa América de la fase de grupos. Resultados entonces, del día viernes, el partido Ecuador 1, Chile 2, Perú 0, Brasil 5, Bolivia 1, Venezuela 3, Qatar 0, Argentina 2 y esta tarde también Colombia 1, Paraguay 0. Las posiciones están así, en el grupo A, primero Brasil 7, segundo Venezuela 5, tercero Perú 4 y cuarto es Bolivia 0 puntos. En el grupo B, primero Colombia 9, segundo Argentina 4, tercero Paraguay 2 y el cuarto es Qatar 1 punto. Y en el grupo C, primero Chile con 6, segundo Uruguay con 4, tercero Japón con 1 y el cuarto es Ecuador 0 puntos. Y mañana se define este grupo con los partidos... Eh, Chile enfrentando a Uruguay y Ecuador enfrentando a Japón. Serán a las 6 de la tarde, hora de Colombia. Es todo. Rafa Gol Linares. Gracias, Carlos Alberto. Y vamos a hacer una ronda. A ver, Nacional Medellín. Empecemos con Nacional. Nacional, llega una buena noticia. Se queda boca negra. Sí, buena noticia por ese lado, pero él ya estaba. Me parece que llegan como refuerzos: refuerzos. Costa y el señor Harlan Barrera. Y se suman al equipo, al grupo, Neider Moreno y Daniel Muñoz, hasta ahora pues, hasta ahora. Son los nombres que llegan como caras nuevas a la campaña de Atlético Nacional del próximo semestre. Claro que ya hicieron la principal contratación, que era Juan Carlos Osorio, por fortuna, ya está en el equipo. Y por los lados de Independiente de Medellín, Arregui parece que ha convencido, al menos en las prácticas, dicen que es muy buen jugador, hoy jugaron... ...dos partidos a propósito en el Oriente Antioqueño contra Águilas... ...en el primero ganaron dos goles por uno... ...goles de Leonardo Castro... ...en el segundo Brian Castrillón hizo el gol para que ganara Medellín 1 por 0. ...los hinchas, algunos que todavía están molestos les quiero decir lo siguiente... ...dicen que los directivos, dicen los hinchas que los directivos habían... ...habían eh, manifestado que conseguirían cuatro refuerzos y que apenas van dos a Regui y a Andrés Cadavid. Yo le quiero decir a esos hinchas que a Medellín solamente por allí le hace falta un jugador, un, un hombre por banda, por izquierdo o por derecha, porque para mí el equipo está armado, porque por fin se consiguió un sagro central. Que era el talón de Aquiles, el dolor de cabeza, la asignatura pendiente de Medellín hace mucho rato. Bueno, de, de Nacional, pues después de 1940 días regresa otra vez al Punto Verdulaga, como se anunció hace ocho días oportunamente Juan Carlos Osorio, ¿no? Y se siguen conociendo nombres que Rafael Carrascal del Tolima interesa al Nacional, que le Balanta, la lateral izquierdo del Tolima, etcétera, etcétera. Y del Medellín. Eh, ellos estaban detrás de un, de un puntero izquierdo y, y regresaron a Mauricio Cortés que estaba en Jaguares y lo, to, lo toman como un hecho que era el puntero izquierdo que necesitaban a, eh, el Medellín porque en las prácticas le ha gustado mucho al técnico Alex Mendoza. Mauricio Cortés, están detrás de un volante armador, estaban detrás del volante armador de, de, de, de, de, del Envigado, no se pudo llegar a un acuerdo con el muchacho eh, eh, Guzmán, Jason Guzmán, estaban detrás porque lo supe con, por parte de los dirigentes, estaban detrás del volante armador del Huila Kevin, eh, el, el volante armado, Kevin Agudelo. Kevin Agudelo, lo que piden son millones de millones de la gente del Huila, entonces fue imposible contratar a esos dos jugadores, pero están detrás de un 10. Y creo, Rafa, que una de las eh, eh, importantes noticias que entregó Nacional hoy es la, la continuidad de un hombre que es de la confianza de Juan Carlos Osorio. Yo digo que fue el propio técnico el que pudo haber hecho la solicitud a la Junta Directiva y también ante la imposibilidad es que buscar en este momento en el mercado. Un jugador de igual o mejores condiciones que Boca Negra, para el trabajo que quiere el técnico, es muy complejo. Si tienen al jugador ahí y se le venció el contrato, pues son una renovación, le cupo bien a este elemento del equipo atlético nacional. De nacional, decirles de que es un tema jurídico lo que pasa con Patricio Cuchi el delantero. El tema son los cupos de extranjero. Ya que San Lorenzo no va a hacer uso de la compra y Fernando Monetti debe regresar a Atlético Nacional. El profe Osorio pidió tres jugadores de aquí, del fútbol de Colombia. Le trajeron solamente uno por ahora, que es Muñoz. No había solicitado ni a Neider Moreno ni al Tino Costa. Pero sí ve con muy buenos ojos a que Moreno esté en Nacional porque ve, dice que es un jugador que promete. Y la verdad, lo que vimos del campeonato anterior promete. Del lado de Medellín... ...les digo que Mallorca ganó 3 a 0... ...en España en segunda división... ...clasificó a primera... ...y de esta manera el Deportivo La Coruña... ...me acaba de decir Santiago Medina... ...que le mando un saludo... ...de que Didier Moreno... ...no quedaría en el fútbol de España... ...en La Coruña... ...porque si hubiese clasificado... ...el equipo de La Coruña... ...se haría automáticamente el uso... ...de la opción de compra... ...y Didier seguiría en el fútbol español... ...no va a seguir... ...y seguramente... ...vaya a jugar en Medellín... ...y con esto... Le digo a los dirigentes que solicita un aumento Didier Moreno para jugar en el Poderos. Bueno, y la pregunta de Rafael Pensando en Grande, cuando Colombia goleó 5-0 a Argentina en esa época, ¿quiénes eran los defensas centrales de la selección? Esa es la pregunta, la respuesta la tiene Alexis Mendoza, técnico del Medellín. Buenas noches Alexis, ¿cuál es la respuesta? ¿Es el... Un saludo a Rafa Gol, los dos centrales que estuvieron en ese partido histórico para Colombia en Argentina, Colombia 5, Argentina 0, los dos centrales eran Luis Carlos Perea y Alexis Mendoza, su servidor. Muchas gracias. Esta sección se llama Pensando en Grande con Rafa Gol, día para no olvidar, profesor, y sobre todo un grupo de profesionales y de amigos eternos, porque esa generación donde usted estuvo son amigos eternos, diría yo también. Así es, eh, eso quedó porque fueron muchas mucha batallas que tuvimos juntos muchos años y eso nos, permití, nos permitió crear un grupo muy fuerte, muy humano y ante todo muy profesional y para conseguir lo que logramos hacer para Colombia. Ya viene la Copa América, igual hay buena generación actual para el nuevo técnico de Colombia. Así es, hay muy buena generación, estamos optimistas de lo que se puede hacer y creemos de que Colombia va a llegar a los primeros lugares. En ese año 1993 tenía el cabello negro, me imagino. Sí, claro, todavía lo tenía negro, no había dirigido todavía, todavía estaba jugando y era una juventud que estábamos disfrutando, más bien una madurez que estábamos disfrutando y que gracias a Dios la pudimos lograr. Las canas son experiencia. Él es el técnico de Independiente Medellín. Esto es Pensando en Grande y es el Superdebate. Bueno, muy bien, por favor, Luciano, un número del 1 al 222. 122. El número 122 corresponde... A Ángela Bedoya en el barrio Robledo de Medellín, dos personas ven en el programa Un Hombre y Una Mujer. Número 23. El número 23 corresponde a María Henao del barrio Girardota, una persona del programa, ella, gana. El último, el 222. Ya lo dijo Luciano. Dijo el, el 122, pero bueno, es el 200, Rafa, el 200. El 200 corresponde... A Bernardo Mejía, acá en Medellín Tres personas ven en el programa, dos hombres, una mujer El 178 El 178 Corresponde a Héctor Barrientos en el barrio San Cristóbal Ocho personas ven en el programa, dos hombres, seis mujeres El 15, las Copas Américas de Uruguay uh, El 15 corresponde a, estar, Edilma, a Edilma Álvarez de Bello Seis planta, personas ven en el programa, tres hombres, tres mujeres La o, del 1 al 772 con esta cachucha de Colombia El 222 222 gana con nosotros en el Twitter, se hace llamar Ramón Londoño, así se llama. Y el otro número puede ser el 699. 699 gana Andrés Vera Navarro, respondió bien la pregunta de Pensando en Grande con Rafael. Bueno, y para el cierre tenemos los vitrinazos: tengo vitrina para Marce, la doctora Marcela González, para el doctor Lucas Montoya, el doctor Orlando Uribe, la gente de la Secretaría de Hacienda del municipio de Medellín. Para don Carlos Chamorro, para doña Oliva Arboleda, anoche estuvimos en la celebración de los 70 años de bodas. Lo mismo para el chino, Víctor González Escobo, para la Tuti Chamorro y toda la familia Chamorro. Para el doctor Enrique Olano, para David Ospina y familia, fuerza en este momento, mucha fuerza David. Y para los técnicos de la Escuela de Fútbol de Belén, La Nubia. Para William Espinosa del Club Cherry en Bogotá, para Oscar García. Para Choronta Restrepo, para Juan Carlos Ramírez, Ramiro Ruiz, para el Capi Freddy Peneda, para Alejandro Cardona y para Saúl Recerpo en Envigado. Para Adrián Pérez en la floresta y sus amigos en un lugar especial, Sebastián y Gustavo. Para el profesor Orlando Montoya en sonsón que tiene a su señora esposa muy delicada de salud, pronta recuperación. Para John Saavedra y para todo el personal del Hotel Cabo de la Vela, para Jorge Zárate y todo el personal de Co-Transmede, y para todos ustedes que mañana van a hinchar por Uruguay. Vitrinazo y cepillo para Elian Arango. Álvaro Linero, me ponen la fotografía, por favor, están eh, de matrimonio. Ayer se casaron en Santa Marta, a esta hora ven el programa, y celebraron hoy en la playa de Santa Marta. Son de y a la chica, eh, ahí celebrando y ven el superdebate a esta hora. Bueno, eh... Cerramos con el vitrinazo para Carlos Daza En el generador de tele Tengo que decir que es el mejor Se nos acabó el tiempo a todos ustedes Muchas gracias Recuerden las palabras del salmista En pan me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo tú, oh Dios Me hace vivir confiado Dios le bendiga Permiso